Karina la princesita desmintió su participación en el bailando. A pesar que muchos ya la daban como la nueva confirmada del ciclo, la cantante escribió en sus sus redes sociales que todavía no definió si va a estar en la pista. Lee más, en la nota. Luego de que se diera a conocer que Karina la princesita iba a participar del Bailando por primera vez, sus fanáticos se alegraron y le enviaron mensajes en las redes sociales. Voy a confirmar en este último minuto de Lan que está adentro del Bailando, como participante, Karina la princesita. Por primera vez en el certamen, bienvenida, anunció Ángel de Brito en su programa. Sin embargo, la cantante desmintió la información. Recibo felicitaciones por mi confirmación en un programa cuando todavía no terminé de definir qué hacer este año. De todas maneras gracias y estoy a días de decidir qué hacer. Luego, la rubia contó que tuvo grandes propuestas laborales. Les quiero comentar que para este año he tenido propuestas para la televisión muy lindas pero todavía no decidí nada. Gracias. Mira.